Hola, soy Juan Diego Álvarez de la Corporación Te Llevamos. Vamos a estar paseando entonces personas en situación de discapacidad en bicicleta. Nos esperamos por un planeta feliz.